sean misericordiosos como su padre es misericordioso. Ya volvemos. ¡Ay, qué emoción! Este año no voy a ir por gusto a la playa. ¿Cómo así usted? Ya vio que guapa está Andrea. Sí. ¿Y, ¿Y que el año pasado solo usted? ¿Salió en las fotos? Solo con Claro y sus redes sociales ilimitadas, todo en tu maleta se prepara para salir en tus fotos. Porque ahora puedes elegir y combinar tus redes sociales favoritas para disfrutarlas sin límites durante todo el día por solo cinco quetzales cada una. Marca asterisco 555 numeral opción 5. ¡Claro que sí! Mamá, necesito hablar contigo. Tranquila, tranquila. Que no te vaya a dar el no te lo quería decir, pero creo que estás loquita. Te levantas sola, antes que todos, y andas corriendo por toda la casa con ese peinado. Creo que te falla el coco, mamita. Solo a ti se te ocurre que las cucharas son aviones. Y que mis cocos se van con besos y soplidos. ¿Cómo está eso que no le temes a los monstruos, pero el chiflón te espanta? No entiendo, ¿por qué eliges el pedazo más chiquito chamuscado de las comidas más ricas? ¿Y solo te acuerdas de mis otros nombres cuando estás bravita? María Fernanda González. Si sí estás bien chifladita, mami, eres la que más disfruta los triunfos que no son tuyos. Ser mamá es la locura más sincera, pura y hermosa que existe. Por eso, en cada vaso de juice celebramos esa locura que nos une. Esa locura que es nuestra favorita, que nos ha acompañado por años y que sabe bien en cualquier momento. Juice, amor con sabor a fruta. Se quedaba en la almohada, en el cepillo, en las manos de mi novia. Me moría de la vergüenza. Es como si mi cabello se estuviera cayendo a pedazos. Por eso probé tío Nache no es que sea vanidoso, bueno, sí. Todos queremos que nos vean bien. Y el cabello para mí es fundamental. Hoy mi cabello se quiebra menos. No sé si será la jalea o las hierbas, pero me está funcionando. Mira, no se rompe. Tío Nacho, el rey de la jalea real, que da nueva vida a tu cabello. Juegos de 7 piezas en Ashley Furniture Home Store. Juegos de 7 piezas para que puedas renovar por completo tu sala, comedor y dormitorio a precios asombrosos. En abril, Lucky 7 de Ashley Furniture Home Store. Transforma cada espacio de tu hogar con 7 piezas de la mejor calidad. Del 1 al 30 de abril, arma tus juegos de 7 piezas. Ven a majadas y nuestra nueva tienda en Ramla 10 frente a Zona Pradera. Furniture home store, la tienda de muebles y de decoración más grande en Guatemala. Hola, Chavo. De lunes a viernes, el Chavo del Ocho. ¿Qué pasa, algo, Chavo? ¿Por qué se desmayó Kiko? Pues porque lo besó Patti. Mijita, ¿cuántas veces te he dicho que la señorita Kiotilde no es una bruja? ¿Entonces qué? La señorita Kiotilde es... Una belleza, la reina de esta vecindad De todas las vecindades El del El Chavo Lino. del Ocho, lunes a viernes 20 horas Canal 13, alegra tu vida Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Renueva dentro de mí un espíritu firme Continuamos